Bueno, muchísima atención porque creemos que estas son dos noticias importantes en las últimas horas. Vamos a arrancar con lo que está, está pasando en Bakhmut. Allí la cosa está difícil, sobre todo para las AFU, que bueno, en las últimas horas, según lo que está diciendo el diario TAS, hasta el mismo eh, mandatario de UCA eh, ha dicho que afirmó la falta de armas y municiones de las fuerzas UCA reconoció la falta de tanques en su ejército. Esto dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren un déficit de artillería, municiones, según el informe de TAS, aviones de combate y tanques. Lo dijo el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo Letón Egid Levits y Bob Zelensky afirmó debido a la escasez de armas y municiones occidente pidió que acelere el envío de armas a Ucrania senensky dijo que la artillería es lo primero que necesita tanto los sistemas como las municiones de proyectiles en cantidades dijo el mandatario afirmó que su país necesita artillería no para Territorio ruso, sino para recuperar sus regiones que Kiev considera propias. Además, el mandatario declaró un déficit también de aviones de combate. Señaló que necesita aviones, no conversaciones ni promesas, y son entrenar a nuestros muchachos y entregar aviones. Aquí le manda un puyazo a Estados Unidos que recientemente pues, decidió no enviar los aviones de combate declinó su opción el presidente ucraniano también reconoció la falta de tanques de las fuerzas ucranianas y ha dicho que cree que pase lo que pase obtendrá un ejército de tanques y las fuerzas armadas ya se están entrenando para eso lo vimos en un video anterior en donde dimos a conocer que en el reino unido ya están entrenando a los soldados para el manejo de los Leopard. Respondiendo a una pregunta sobre cómo se puede acelerar los envíos de armas, Zelensky señaló que es necesario hablar públicamente sobre la escasez. De otro lado, la reportera le hizo la pregunta, reveló que con militares ucranianos en Arteomox, en Banmut, según la reportera, los militares informaron sobre la escasez de armas, municiones, aviones de guerra y helicópteros. Y Zelensky le dijo que si los países que nos ayudan pueden apoyar públicamente los envíos de varios tipos de armas, ya no hay secreto que tenemos, sobre qué armas podemos tener dijo Zelensky, en ese orden de idea, según había punto pro en las últimas horas, el mismo director de las Wagner, que colaboran los grupos de asalto, los grupos Wagner con las tropas rusas, estamos hablando de Yevgeny Prigozhin, ha dicho en las últimas horas que Bakhmut está casi completamente rodeado por las unidades PCM, este artículo dice que se está completando el cerco a Bakhmut en el curso de la declaración, el fundador de las PCM, Wagner, Yevgeny Prigozhin anunció por primera vez que Bakhmut es decir, Artyomovs, está casi completamente rodeada por unidades rusas por el momento y solamente hay un pequeño corredor en el oeste de la ciudad que que permite a las Fuerzas Armadas que se comuniquen con Barmut. Están hablando de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, el comandante de la unidad de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bajo el distintivo de la llamada Madiar, anunció que la retirada de los propios militares ucranianos comenzó desde la ciudad. Se sabe que hasta el momento las unidades PCM Wagner están asaltando el pueblo de Krasnoe, cuya captura podría coartar por completo el suministro de la SAPO a la ciudad y finalmente pues, lo llevarán al cerco con las tropas rusas. Teniendo en cuenta, dice día, el diario Ava.pro, la retirada de las tropas ucranianas en Bakhmut, los expertos creen que el cerco de la ciudad puede completarse dentro de la próxima semana, aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania están bombardeando activamente las posiciones de las PSM Wagner en el oeste de la ciudad con tanques y artillería. Las ...por Bakhmut comenzaron en el verano, sin embargo, bajo la presión de las PCM Wagner, las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no han podido tener los accesos de la ciudad, que actualmente está rodeada por aproximadamente el 80%, pero que todavía sigue al control de las fuerzas ucranianas. De otro lado, muchísima atención porque, bueno, nos asalta la pregunta, nos estamos preparando para un eventual enfrentamiento OTAN-Rusia...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 Que está mostrándole, como quien dice, los dientes a Vladimir Putin. Bueno, ¿y qué tal les parece esta perlita que está poniendo eh, muy candente el debate en las redes sociales? Sobre todo, pues la posición eh, sancionatoria que tiene Occidente en contra de Rusia, pero también de China. Pero aparte de eso, estamos viendo por acá que el eh, portavoz de nacional de la Casa Blanca John Kirby recientemente en una entrevista que dio en CNN el día viernes Dijo que le gustaría que China ayudara militarmente a Ucrania. Esto lo dijo a través de la CNN y por supuesto la respuesta por parte de los eh, del gigante asiático no se hizo esperar. El gobierno de Xi Jinping instó a Washington y a sus aliados a dejar de empujar a otros países a que se unan a la campaña antirrusa. El funcionario del norte destacó que esta, la decisión de ayudar a Ucrania, solamente depende de que el presidente Xi Jinping la autorice aunque a Washington le gustaría que China se uniera al resto del mundo para posicionarte abiertamente en contra de Rusia, de hecho obviamente nos encantaría que China tomara medidas para ayudar a Ucrania en términos de autodefensa, fue lo que dijo John Kirby, además dejó en clara la postura de Washington advirtiendo a Pekín que no debe de colaborar como quien dice, dejó en claro la postura de Washington que no debe de colaborar el gobierno de Xi Jinping con el gobierno Ruso, es decir, que eh, pueda en cualquier momento, como lo ha dicho en cualquier momento la Casa Blanca, que tiene informes de que China podría entregar más a Rusia. China no aceptará dictado ni coacción de esta. Estados Unidos y es la reciente respuesta que ha emitido por parte del gigante asiático e instó a Estados Unidos y sus aliados a dejar de empujar a otros países a que se unan a la campaña antirrusa. Estados Unidos no tiene derecho de imponer su visión de cómo deben desarrollarse las relaciones bilaterales entre Rusia y China, dijo este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Ning. La vocera recalcó que mientras Washington siga suministrando a quien no está en posición de pedir a Pekín que no ayude a Moscú. Mientras Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por enviar armas a una de las partes en conflicto, ha difundido con frecuencia información falsa sobre su ministro de China-Rusia, a aprovechando la oportunidad para sancionar a empresas chinas sin motivo alguno, denunció Mao Ning, quien tachó las políticas de Casa Blanca de doble rasero y de flagrante intimidación por su parte de Wang Yi, director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité del Partido Comunista de China. El mes pasado hizo una observación similar. Según él, Pekín nunca aceptará que Estados Unidos le dicte incluso o coaccione en lo referente a las acciones en contra de Rusia. Lo que quiere decir es que John Kirby no encontró una respuesta adecuada y China se defiende ni para un lado ni para el otro lado. Como quien dice, salió un poco trasquilado John Kirby pensando que, bueno, exhortando de esta manera a través de la entrevista, iba a recoger alguna acción positiva por parte del gobierno de China y tajantemente le han dicho, eh, para ahí no vamos a entregar a a rusia pero tampoco eh, vamos a aceptar coacción por parte del el norte a que empuje a otros países a unirse en, a la campaña antirusa. Es la respuesta literalmente que le han dado desde el gigante asiático lo dejamos hasta acá, te dejamos la invitación para que ustedes amigos nos dejen su comentario, en la cajita de respuestas y también si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones para que te llegue la notificación de todos los días cuando subimos el contenido. Y muchas gracias por darle la manito arriba y apoyarnos con nuestro contenido. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo video. Dios los bendiga.